Vamos, loco, 100, vamos, bro. Sí, ya era la puta hora. Ah, no, no, perdón, perdón. 102, llegamos a los 102. Posiblemente vamos a seguir subiendo. Sí. Ahora sí, hablando en serio, sé que quizás no se nota mucho la felicidad, pero es que ya hace algunos días que llegamos a los 100 suscriptores. Y evidentemente perdí toda la emoción. Pero aún así, eso no quita que esté re contento. O sea, no solo porque llegamos a los 100, sino que hay una gran mejora en cuanto al tema de calidad en los videos. Hoy mismo. Les voy a enseñar a cómo descargar Google Chrome. Así que vamos a empezar. Bueno, lo primero que tienen que hacer es irse a su navegador, añadir un nuevo tab, entrar y poner eh, no, verdad. Descargar Chrome. Me lo puedes Estoy muy orgulloso y te vas a preguntar, pero Laza, ¿qué vas a hacer para celebrarlo? Bueno, tengo una idea super original. Eh, decir 100 veces gracias. Bueno, acá tengo este proyecto en Godot que nos va a ayudar a contar los números, o sea, los suscriptores. Y le voy a empezar, así que...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 Pasando a finalizar ya el video, sé que no fue el mejor especial, pero últimamente no ando con muchas ideas para un especial y lo único que se me ocurrió es esto. Además no quería pasar los 100 porque llevo como 5 o 6 años creando contenido para esta plataforma y en ningún canal de los tantos que he tenido he llegado a los 100 suscriptores y ha aguantado tanto como en La suite También antes de dar la noticia final, me gustaría agradecer a Sufidev, que es un youtuber de YouTube, que me recomendó cuando tenía muy pocos subs y estoy muy agradecido con él. Aunque quizás no gané ni un fan, pero la intención es lo que cuenta. Así que gracias suyo por estar ahí. Y antes de cerrar el video me gustaría dar la noticia definitiva que posiblemente cuando acabe este video vuelva a tener los suscriptores. Sí. La razón es porque como habrán visto en mi canal en general he cambiado de contenido y por ende las visitas y subs bajaron. No es que voy a volver a cambiar de contenido, bueno sí, voy a cambiar de contenido. Si quiero un día subir una animación que hice en licuadora, voy a subir una animación. Quizás no es la mejor forma de crecer acá en YouTube, pero creo que llegó la hora de prestarle atención a las cosas que quiero hacer que a las cosas que la gente quiere ver. Porque en el ámbito de la tecnología me gustan muchas cosas, edición de videos desarrollo de juego, modelado 3D, animación 3D, jugar juegos muchas cosas. Entonces no es la mejor forma de crecer acá, porque si una persona se suscribe por los videos tutoriales que tengo, ¿qué le va a importar un gameplay de Minecraft? No es la mejor decisión acá en YouTube, pero es la mejor decisión para mí. Dicho esto, nos vemos hasta el día que viene, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, o quién sabe. Adiós. Este video a mí mucho me llevó Grabación, edición, renderizado Diseño, dibujo de imágenes masterización de audio Acumplar video y sonido y importado en la de Subirlo solamente para que vos puedas Disfrutarlo y reírte a carcajadas Con el humor que te he dado